Como ya ha dicho Fernando, ya se han acabado las ponencias. Pero en esta WordCamp hemos decidido hacer una ronda de conclusiones. Bueno, esto se le ocurrió a, a mi ex socio, pero compañero y amigo, Ángel Zinsel, Pero ha decidido que mejor eh, no hace nada pasa y le pasa el marrón aquí a la amiga Ana. Así que Ana, cuéntanos qué va a ser esto. Y presenta tú a los concluyentes de la ronda de conclusiones. Perfecto. Un aplauso para Ana. Pues nada, eh, no tengo audio. Ahora, ¿Sí? Vale, pues una de las cosas que ahora, porque tengo voz, pero tampoco es para pegarme aquí. Bueno, pues ahí es lo que comentaba Santi, ¿no? A Ángel se le ocurre la idea, me llama un día y me dice, tengo un reto para ti. Digo, ¿qué me has dicho? Ya me has dicho <risa> a mí que me toca las palmas y ya bailo. Así que lo que quisimos hacer era un poco, mmm, en cierta manera, es cuando uno viene a una WordCamp, eh, ya sea la primera vez o, o hayas venido a varias, tienes un montón de charlas, todas son súper interesantes. Y es de, uff, esta esta, aquella a cuál voy, ¿no? Y, y siempre tenemos el mismo dicho, todo está en WordPress TV. Pero claro, es que todo está en WordPress TV. ¿Por dónde empezamos? no Pues hoy queríamos, eh, hemos reunido durante todo el día cuatro mesas, eh, entre mesa redonda, un poco así, hemos querido innovar también. Y hemos tenido cuatro equipos. Cuatro personas en cada equipo y han podido estar valorando y conversando con las personas que se han acercado de varios temas que ahora queríamos hacer un poquito la conclusión y que nos digan a ver por dónde ha ido. ¿no? Así que me encantaría recibir por aquí a Fran, Leandro, Santi. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, por aquí. Y José Bernabeu. Pues tenéis que ir pasando el micro. Vamos a hacer un sorteo y el que toque habla. ¿Vale? Venga. Bueno, pues hemos empezado por una ronda de, negocio, de negocios. Hemos estado hablando durante un buen rato. Eh, ha llevado a muchas cosas que nos explican. Y, y en este caso nos explicará José Ramón Bernabéu. Eh, luego hemos hecho una ronda de marketing y, visi y visibilidad, Leandro. Luego hemos tenido un tema de desarrollo y está Fran. Y luego hemos tenido y automatización y ha estado Santi. Entonces, Santi y eh, todos ellos con mucha más gente, ¿vale? Vamos a tocar un poquito, a ver qué se ha hablado y qué conclusión han llegado. Y luego veremos a ver qué opinan ellos y a ver si acabamos así para... Guay, que no nos aburramos, no nos durmamos, que tenemos ganas de todos ir a probar la cerveza. Una de las preguntas más básicas que había era, ¿qué creéis a ese nuevo, qué concepto debería llevarse a casa eh, de esta WordCamp? Bueno, en nuestro caso, la charla de desarrollo eh, derivó demasiado. Se habló, <risa> <risa> se habló poco de desarrollo, se terminó hablando un poquito de lo que acaba de hablar Fernando Tellado, de eh, qué es mejor si WooCommerce o Shopify y por qué eh, un usuario que acaba de empezar eh, puede elegir o uno o, u otro eh, para desarrollar su comercio electrónico. Vale. Conclusiones que sacamos de este tema, o que yo pude captar del de, eh, debate-pelea que tuvimos en, en la sala, eh, pues ha sido que como primera opción casi nadie eh, elige un WooCommerce o un WordPress, eh, pero, a la larga, cuando ya tiene que eh, ampliar su negocio, o, sí, ampliar su negocio, pues ya se decanta por eh, este WooCommerce. Entonces, eh, uno de los puntos fuertes eh, por los que estos usuarios elegían WooCommerce, pues sería pues, el precio, como comentó Fernando, que es eh, un precio cero. Entonces, de desarrollo, hablamos muy poco y tiramos ya un poquito más por, por este tema. ¿vale? Uh -huh. Y eh, creo que no me falta nada. Los apuntes. Sí. No. no, básicamente tiramos. Eh... Ah, bueno, también comentamos que eh, a los clientes les importa poco eh, cómo esté desarrollada una plataforma, que sea open source o lo que sea. Nos importa más a los desarrolladores, pero eh, sí que ellos buscan un poco. El cliente facilidad. quiere vender. Exacto, ellos ¿No? buscan ¿No? la facilidad para vender y venderlo ya. Y no nada. me expliques rollos, que lo que Correct. quiero es vender. <risa> Exacto, y esas son más o menos las conclusiones que llegamos. Por eso te digo que no son mucho de desarrollo, pero. Muy bien. Estamos llegando a ese tipo de conclusiones. Muy bien. Leandro, ¿qué nos cuentas dentro del marketing y la visibilidad? Marketing y visibilidad también. Comenzamos muy organizados con cuestiones muy específicas sobre marketing y visibilidad y terminamos, derivamos en cualquier cosa, siempre llevando hacia el mismo punto. Uno de los principales conflictos que tratamos, que se dio en la charla, ¿no? ya en la charla abierta, fue en lo difícil que resulta diferenciarnos eh, debido a... a a varias técnicas que actualmente están muy de moda y que todos replicamos y copiamos y todos hacemos ya sea en newsletter, en Twitter o en donde fuera que buscamos esa posibilidad de diferenciarlo, lo difícil que resulta hacerlo. Y derivamos mucho en la dificultad de eh, captar nueva audiencia, yo le llamo audiencia, pero hablemos de, de, de comercio electrónico, ¿no? de, de, de, de, de ser descubiertos y de retener a, esa, a esas personas, a esos clientes, a esos leads que nos descubren, ¿no? Eh, destacamos puntualmente eso, el tema de, de adaptar el marketing eh, y encontrar la forma de ella, sea a través de tráfico orgánico, a través de publicidad, a través de, de pagar anuncios, eh, la, la forma de diferenciarnos y de encontrar un lenguaje que nos comunique directamente con nuestra audiencia, con nuestros leads, con las personas a las que, a las que nos queremos comunicar. Pero básicamente eso, eh, lo más importante, algo que sabemos todos, pero que debatimos mucho y hasta terminó ahí en un cliffhanger, ¿no? Como para continuar en una, en una próxima charla sobre cómo hacer para determinadas cuestiones específicas que por ahí no, es, no resulta tan habitual poder construir una comunidad, poder eh, fidelizar al cliente, a través de un producto, de un sistema o de algo que construyamos, ¿no? Eh, la importancia del marketing y de la visibilidad, que tal como decían recién, al cliente por ahí no lo ve, no lo entiende, no le parece conveniente porque es una inversión o a largo plazo si hablamos de algo orgánico o muy cara si hablamos de algo por lo que hay que pagar, pero que resulta fundamental y esencial y que no siempre sirve copiar lo que hace el, lo que hace el otro, ¿no? Que hay que, Llevar una búsqueda, el especialista o la persona que sabe, o pensar bien para conocer al cliente, saber qué le queremos comunicar y cómo lo vamos a comunicar también. Una de las conclusiones que, que hemos llegado también en esa, en esa mesa es que hemos hablado de muchos temas, sí. muchas herramientas, y lo último que se ha dicho ha sido, no hemos hablado de TikTok, quiere decir que todos somos muy viejos. Exactamente, sí. ¿Por qué? <risa> ¿Verdad? Fue, fue el cierre, sí. Exacto. Muy bien. Eh, José, cuéntanos el negocio, que me parece que también se ha desembocado por ahí habéis acabado hablando de todo. Mucho. Yo iba un poquito así, ostras, estoy improvisado. improvisado sí. Ha sido muy interesante. Eh, en cuanto a, a la pregunta de, de qué debería llevarse alguien que viene por primera vez eh, a WordPress o qué tal, creo que hemos coincidido todos en comunidad, o sea, en, en relaciones. Aquí no se viene a ver charlas a estar en el Wordpress TV, se viene a hablar con la gente que, que hay y se consiguen eh, relaciones y, y creo que casi todos los que estábamos allí hemos conseguido algún trabajo o alguna relación de, de socios o, de, o por supuesto de amistad. Entonces, ¿qué debe llevarse quien venga, quien hayáis venido por primera vez aquí? Comunidad, relaciones con las personas, conocer, si os queda algo... Hay cerveza asgalla, que decimos en Galicia, para aprovechar para perder la vergüenza y llevarlos a la comunidad. En cuanto a las conclusiones, en cuanto al negocio, ha sido una cosa muy interesante, porque se ha hablado de masificación, de que ya hoy en día todos estamos en Internet, ¿vale? Ya no es eh, tanto eh, a nivel eh, comercio, a nivel e-commerce, como a nivel... Eh, los que prestamos servicios para el sistema. ¿no? ya estamos todos no es como antes decía hay que estar en internet no ahora no no hay que estar en internet estamos entonces hay que diferenciarse con algo hay la diferenciación creo que también he, se ha hablado la vuestra y hay que di eh, diferenciarse ya no vale estar hay que buscar la manera de estado y yo creo que el tema más chulo que ha salido es que 2023 va a ser el año del reseteo ¿vale? sabéis que cambia no, pero no me, hables, no me hables del futuro, que esto es la pregunta de después. Ah, bueno. Estás aprobado ya porque veo que te lo sabes. Ah, bueno, yo creía que, <risa> yo, que yo tiraba de tirón, de tirón y tal. Bueno, pues en cuanto, si es la primera pregunta, lo dejo ahí y luego sigo. Con, vale, guay, bueno, venga. Eso. Y a nivel de automatización, ¿qué, ¿a qué conclusión hemos llegado? Creo que la palabra que menos hemos repetido ha sido automatización, así que yo estoy muy contento. Bien. Y ¿La lo hemos que... integrado ya entonces? Sí, porque de lo que hemos hablado ha sido de evitar errores manuales, hemos hablado de ahorrar tiempo, uh -huh. hemos hablado de, comentaba Isota, que las automatizaciones directamente le cambiaron la vida y pudo mejorar esa experiencia con sus clientes. Uh -huh. Beneficios, ¿eh? Estamos hablando de beneficios. Jesús comentaba que le tenemos que perder el miedo, que la barrera de entrada cada vez es... Más, más baja que el tema de la automatización o de automatizar procesos no es algo de hackers o de caja negra que no podamos meternos todos a optimizar nuestro tiempo y a ganar nuestro tiempo así que bien, bien ha ido, ha ido por ahí toda la charla y la gente que estaba por ahí y tampoco hemos hablado mucho de herramientas así que también muy guay okay. pues hemos concluido todos los cuatro que estábamos, que hemos hablado de, de automatizaciones, la palabra que hemos repetido siempre ha sido tiempo ahorrar tiempo, liberar tiempo, dejar de hacer tareas que no tendríamos que hacer y esa experiencia de usuario de dedicarnos a lo que realmente nos importa. ¿Estáis de acuerdo? Más o menos con todo lo que han dicho. No contestéis uno a uno, pero <risa> más o menos creo que están. hemos hablado un poco de la representación en el estado que estamos un poco en todo el mundo de Internet. ¿no? Vale, la siguiente pregunta. venga. ¿Dónde, qué va a aportar esta, cada una de las disciplinas que hemos hablado a, a las tiendas online en 2023 no hace falta tener la bola porque de aquí a un mes y medio es 2023 o sea no os estoy pidiendo de aquí a tal pero habéis llegado a alguna conclusión o habéis llegado a hablar del tema porque alguna mesa ni siquiera se ha hablado porque era continuo hablar de otros temas y no, no se ha tocado alguno tú lo tenías claro venga a punto positivo va sí bueno eh, yo dicho, eh, creo que eh, ha salido el tema del reseteo pero el eh, reseteo sobre todo, eh, bueno, sabéis que Google va a cambiar el sistema, eh, ponen el Google Analytics, el, no sé, eso, yo a mí de cosas de esas me dan un no sé qué, pero <risa> como bien nos ha dicho eh, Pablo Moratinos, o sea, todo lo que hemos hecho en estos 15 años atrás ya no vale, ¿vale? Entonces, a partir de 2023 va a haber un reseteo en cuanto analítica. ¿Qué significa eso? No es el simple hecho de que, de que eh, haya que hacerlo de cero. Es que precisamente porque haya que hacerlo de cero, se van a presentar nuevas oportunidades. Sobre todo hemos hablado de oportunidades de trabajo para gente que se dedique a la analítica y tal. Porque va, vamos a partir todos en las mismas condiciones. Uh -huh. Vamos a partir todo de cero. Tú puedes haber sido un gestor de analítica o como se llame, un, eh, tal, durante 15 años y... Si Pablo no me contradice, creo que no va a valer para nada. ¿No? Vamos a, vamos a empezar todo. Pisto bueno de Pablo. Con lo cual, hay, va a haber oportunidades para todos. O sea, que si alguien está pensando en dedicarse a la analítica, ya puede empezar a estudiar el, el, el GH4S. GH4. Como se llame. A ver, perdóname, yo soy un señor mayor. A ver, soy un señor mayor. Y porque va a haber oportunidades para todo. Y hemos acabado Fájate. hablando de inteligencia artificial, como lo hey. ¿Vale? Con lo cual, también se presentan muchas oportunidades de negocio de inteligencia artificial. Y hay un nuevo reseteo para los copies. ¿Vale? Los copies van a tener que resetearse. Y aparecen eh, profesiones nuevas, como eh, ingeniería de prompt. Sí. No lo sabéis, el prompt es lo que se le pasa a un, una inteligencia de estas para que produzca una foto o un texto, ¿no? Entonces, eh, que esa foto o ese texto sea adecuado, sea bueno, depende muchísimo del prompt que se le ser, del, del texto que te lo dice era un caballo con un romano encima y un... Entonces, ahí se producen nuevas oportunidades de trabajo, ¿vale? Se ha hablado, como siempre, no, esto, la inteligencia artificial va a quitar trabajo. Pues lo que no se adapte, sí... Como sí, siempre. Al que, no, al que se empeñe en seguir haciendo ciertas cosas, pues sí. Ahora, el que se adapte no solo va a poder seguir trabajando, sino que va a permitir que gente nueva se incorpore en, en, en igualdad de condiciones. Por eso que yo lo que se me ha quedado es... El 2023 va a ser el año del reseteo. Y de, eh, de volver a empezar todos, de, como decimos los gamers, en un phrase server todos iguales con las mismas, más o menos, oportunidades. Yo me quedaría con esa conclusión. Un buen resumen. Muy bien, pues eh, estamos dentro de, de esta WordCamp, que siempre estamos con WordPress WooCommerce, y, y a, ellos nos han explicado un poquito todo el resumen. Hemos hablado un poco también de hacia dónde va en 2023, y, y a mí me gustaría que haya una persona de la comunidad que cedo mi silla, que algo, algo sabe de hacia dónde va WordPress, hacia dónde va WooCommerce. Y, como hemos dicho antes, sabe poquito de este tema, pero de esto. Así que me encantaría que subiera al escenario Fernando Tellado y se ha, sorprendi se ha sorprendido y eso que lo he avisado antes. <risa> Y ahora yo le voy a decir, guapo, hermoso, para, que no, para contestar de lo de antes, ¿eh? <risa> Venga, ahí. Cuéntanos. Eh... ¿Hacia dónde va WordPress en este 2023? Esta nueva actualización que ha salido, expláyate ahí, ¿sabes? No, lo poquito no. que sepa, no lo cuenta. No, no lo voy a decir. No, no, no lo voy a decir. No, a ver, no lo sé. O sea, hay gente aquí que está desarrollando WordPress ahora que son los que saben hacia dónde van ahora mismo. Yo no estoy en el equipo de desarrollo del core de WordPress. Pero tú te enteras de todo. Bueno, yo lo leo todo. Lo leo todo. Pero a ver, lo que sí que va a WordPress, efectivamente, es hacia un concepto en el cual el usuario pase de encontrarse el código de los temas y el código a encontrarse una manera de editar su web totalmente sin código. Eso es a lo que se va desde hace cinco años, desde que salió el proyecto Gutenberg. Lo que sí eh, quería recalcar un poco más, lo que yo entiendo, que es algo que... Lo hemos hablado en la, en la mesa, esta amplia de desarrollo, yo que sé es espiritual casi, más que del papel de código, eh, que sí que tenemos que ser conscientes un poco de que el WordPress que hay ahora no es el que teníamos hace 5 años, hace 10 años, el cliente que hay ahora no es el cliente de hace 5 años, hace 10 años. Igual que hablaba en la charla mía de que el cliente de hosting ya no es el webmaster, sino es un cliente final, el, ...la mayor parte del cliente de WordPress... ...hace, yo me acuerdo, hace 13 años... ...14 años que dimos la primera WordCamp en España... ...que fue en... ...cerca de Barcelona... ...no me acuerdo cómo se llama el pueblo ahora... ...¿eh? Cornellá de Llobrecat... Eh, ...en aquel momento WordPress estaba destinado a Webmaster... ...a programadores... ...a día de hoy, WordPress no está destinado a esas personas... a o sea, los que sois programadores... ...los que sois diseñadores... ...los que os dedicáis al marketing... El cliente, el, o sea, el destinatario de WordPress, cada vez tiende más, es el usuario final. Entonces, todos tenemos los que nos dedicamos a hacer cosas con WordPress. Es muy importante que cambiemos también ese chip nuestro, que sepamos que WordPress ya no está tan destinado a nosotros, sino a nuestro cliente. Entonces, nos, nos va a quitar muchos cabreos que yo veo que se pilla a veces los programadores. Joder, es que tanto plugin, tanto maquetador, tanto no sé qué... No están hechos para ti, están hechos para que tú crees esos maquetadores, para que tú crees esos nuevos temas, para que tú crees bloques que faciliten la vida a tus clientes y tú te recicles en tu manera de trabajar en lo que es el, en ese concepto tan amplio del desarrollo web, que incluye a muchas distintas disciplinas. Tenemos que ser conscientes de que WordPress ya está destinado al usuario final y que aquellos que nos dedicamos al concepto de desarrollo barra diseño web tenemos que ofrecer otro tipo de servicios distintos al que estábamos ofreciendo hasta ahora o aplicarlo de distinta manera. Eh, lo hemos hablado en varias conversaciones de café hoy en muchos sitios, en el podcast y más en y más entornos, hoy ha sido muy agradable y, y de verdad gracias a salir una webcam preciosa y bueno, hemos aprendido mucho Yo, hay algo que sí que se ha repetido mucho en varias conversaciones y es que el Prácticamente todas las personas que estamos aquí, o la gran mayoría, hoy nos dedicamos a negocios que no existían cuando nacimos. ¿vale? Trabajamos en un entorno que no existía cuando nacimos. Eh, eso no ha parado de cambiar. No pretendamos que vamos a poder seguir trabajando con WordPress como hace 10 años o como hace 5 años antes de que saliera Gutenberg. Eh, WordPress ya no es para nosotros. WordPress es una, es una herramienta que tiene nuestro cliente y que nosotros tenemos que saber complementar, mejorar, mantener, asegurar... Eh, posicionar, etcétera, etcétera y yo creo que ese cambio de paradigma que se habla mucho esto, los cambios de paradigma es algo que la gente que nos dedicamos a la creación web tenemos que cambiar ese chip y empezar a ser conscientes de que el producto ya no somos nosotros sino el producto es nuestros clientes eso es un poco la, la conclusión que, que saco y que cada vez estoy más certero de ella y que, que espero que la gente lo asimile mejor. yo estoy totalmente de acuerdo ahora os quería hacer una pregunta eh, no, no, no lo sueltes tan rápido. No lo sueltes tan rápido. He Aceros. Aceros. Yo me quería levantar ya con mucha pena. Pero... <risa> Luego te dejo ¿no? a Si es que tú te vas a quedar contento, lo hacemos. Yo después. No, no, venga. Eh, vale, hemos ya hablado de negocio, de marketing, de, ne de, de desarrollo, hemos hablado de automatización, hemos hablado de IA, hemos hablado de muchos temas, ¿no? A vuestro parecer, y así siendo sinceros, ¿Cuál creéis que va a ser la que más...? Todos van a aportar en este 2023 a las tiendas online. Pero, ¿cuál creéis que es la que va a aportar más? Y no vale decir la de uno propio, ¿eh? Mm. Yo, yo, o sea, una mezcla. o sea, Lo que más va a aportar va a ser cada vez más la automatización de procesos gracias al trabajo de la programación. Toma ya. Venga. Básicamente porque las inteligencias artificiales, o sea, los plugins... La... Las automatizaciones no se hacen solas, nadie las tiene que programar. Yo espero que aporte negocio, porque si no, pues, <ríe> como decía Pablo, el KPI es rentabilidad del negocio. Entonces, <ríe> detrás de eso iremos el resto. Si Oye. no, no hay esa cultura de creación web que decía Fernando. Yo no puedo decir una sola cosa de que vaya a aportar. Hay varias varios caminos abiertos eh, sobre todo yo creo que la, la inteligencia artificial por mucho que nos duela va a generar mucho negocio y va a aportar mucho a, a las tiendas online. Eh, yo les decía esta mañana en la mesa que hice una prueba con un artículo mío y lo escribió mejor que yo y me acojoné <risa> vale, vale, hice una prueba con... y, y lo escribió mejor que yo digo, pero a ver, eso eh, es peligroso pues no, al contrario eh, creo que para hacer una descripción de producto, por ejemplo con una tienda online, si metes un buen promo, no me parar, bueno, puede generar un, un buen texto que ojo, siempre va a haber que retocar ¿vale? No podemos eh, en cuanto a esta inteligencia artificial coger ese texto y pegarlo Confiar al 100% en porque, la máquina o, eh, Ese texto eh, habrá que va a ser perfecto a lo mejor semánticamente o tal, pero no va a tener la palabra clave que queremos siempre va a haber que... Yo creo que ahí eh, a, a, a, va a generar la Inteligencia artificial va a generar el negocio y va a ser bueno para los negocios online para las tiendas on, on, online muy bien Leandro y ah. hay eh, por eh, perdón por ejemplo y hay un plugin en, en wordpress para generar fotos por Inteligencia artificial y está chulo es, es perfecto pero está chulo a lo mejor para generar una foto de producto un o tal no sé yo creo que por ahí que va por ahí no crees muy bien en complemento de todo lo que dijeron y sobre todo lo que dice José, eh, yo creo que la creación de contenido y el marketing de contenido, específicamente en las tiendas online, va a ser fundamental para diferenciarse, para dejar de ser simplemente un e-shop, un e-commerce, e y que sea algo como lo que hablábamos en la mesa de hoy, que pueda fidelizar, atraer audiencia nueva y marcar una diferencia entre la tienda que crea contenido... Y cuando hablo de creación de contenido voy a todo, ¿eh? TikTok, Instagram Reels, eh, un blog y todo lo que surja de aquí en más que ni siquiera tenemos la capacidad de ver qué red social estaremos usando dentro de los próximos cinco años, como decía Fernando. Creo que el que no apueste por ese lado, eh, no, no digo que pierde, pero sí va, va a estar un par de escalones atrás. Yo Aparte de lo que han aportado los compañeros, pues diría también el marketing, que es muy importante. O sea, no podemos hacer negocio si nadie sabe que nosotros tenemos una tienda vendiendo X producto. Entonces, el marketing, sobre todo ahora mismo en redes sociales y demás, pues me parece que es de, la, de las partes más importantes. Muy bien. Y a la contra, ¿qué es lo que creéis que no se está haciendo bien? Una cosa, ¿eh? que sí que en internet hay muchas, pero... No, no, un concepto. Dentro de qué sector creéis que a lo mejor está, pues a lo mejor, yo qué sé, ¿no? Siempre está muy trellado el hecho de que las redes sociales se están utilizando mal, lo que sea, ¿no? ¿Qué creéis vosotros que está desfavoreciendo las tiendas online? ¿Algunos tipos de acciones o sectores que están mm, desmejorando lo que podríamos tener? Bueno, yo voy a tirar piedras sobre mi tejado... Y como también estuvimos debatiendo hoy, pues en el, sector, en el sector de desarrollo dejamos mucho de lado la experiencia de usuario. Entonces nosotros picamos código sin tener una idea final, no siempre, pero muchas veces, del producto que queremos eh, desarrollar. Y muchas veces sí puede ocasionar problemas en, en las tiendas de, de los clientes. Bueno, en la línea también. Creo que una de las peores cosas que cometemos todos es querer abarcar... Eh, incluso en la creación de contenido, redes sociales y querer estar en todos lados, que es importante, fundamental. Me contradisco, me contradigo a mí mismo lo que dije recién. Eh, usamos Twitter. En su justa medida, ¿no? Quizá. No, exacto, claro, claro. O por ahí, eh, no delegando, ¿no? teniendo a una persona para que se encargue de todo, que si bien hoy en día es habitual, la gente que se dedica al marketing, a las redes y todo... Pero bueno, por ahí el hecho de, si no me salen bien los Reels de Instagram, poder delegarlo, poder utilizar una persona que sepa, por decir un ejemplo simplemente, ¿no? Pero la presencia es importante en todos lados, pero creo que eh, hacerlo bien o poder delegar en alguien que lo sepa hacer eh, sería mucho más importante aún. Eh, y en cuanto al negocio online, no sé, en cuanto al comercio online, yo creo que lo peor que lo que peor afecta es la cultura del, barati, del baratismo mm -hmm. eh, lo quiero gratis el, señoras, señores, estamos hablando de negocios, no estamos hablando de un chaval que sigue un blog de, sobre fútbol, no hay nada gratis, vale que lo online es infinitamente más barato que lo offline pero que, saquemos de la cabeza eh, el baratismo el quiero un, un plugin gratis el quiero tal, no, no, voy, lo voy a hacer en Instagram que no me cobra no lo voy a hacer en Facebook, que no me cobra en TikTok. Si estáis en Instagram, si estáis en TikTok, si estáis eh, tal, y queréis vender, tenéis que pagar publicidad. Si no, os vais a comer un torrado. Entonces, hay que sacarse encima esa cultura del baratismo. Lo que ha hecho Fernando con los hostings. No existe el hosting a precio cero para un negocio. Ojo. Aquí estamos hablando de negocios, no de blogs de aficionados. Tal. Hay que invertir. Gracias a Dios la inversión es ínfima comparado con los negocios que se hacen fuera de Internet. Pero hay que invertir. Tenemos que sacarnos de esa, yo lo llamo eso, cultura del baratismo. Quiero eh, barato. Y, bueno, entonces ya no me pidas bueno y bonito, pero creo que eso es lo que peor... No eh, a futuro, de siempre, ¿no? Lo que pasa es que no, no sé si nos damos cuenta. Siguiendo el lo quiero barato es lo quiero ya y creo que también engancha con lo que decía Leandro, lo que decíamos por aquí. Eh, intentamos llegar al resultado, lo hemos hablado también en alguna charla esta mañana de, de café y demás, intentamos llegar al resultado sin ver todo el proceso que tenemos que seguir y a lo mejor en, en mi caso de la parte de automatización, intentamos ir a automatizar cosas para intentar llegar a ver ese resultado y estamos apuntando en la dirección incorrecta y estamos automatizando a lo mejor publicaciones en redes sociales que eran las que tendríamos que estar haciendo a mano y automatizando otras cosas porque parece como que es más resultadista y al final nos encontramos con que no hay, no hay resultado y no tenemos en cuenta el, ese proceso para llegar y nos frustramos o pensamos tenerlo todo en piloto automático y no llegamos y tenemos ahí un problema, podría ser. Yo creo que una oportunidad perdida eh, se ha comentado ya, lo habéis comentado vosotros principalmente, en el tema de la, auto, de la personalización de la venta. Es algo que se lleva hablando muchísimo tiempo, no se termina de implementar y no es porque no exista la tecnología. O sea, vosotros, por ejemplo, tenéis plugins que te permiten personalizar la, la, la experiencia de venta muchísimo. Entonces, pues tendemos a hacer unas tiendas mega perfectas, con la ficha de producto mega perfecta, pero perfecto para quién? En unos textos perfectos, perfecto para quién? Eh, con un SEO perfecto, perfecto para quién, no hay, no hay nada perfecto para todo el mundo. O sea, ya hay tecnología, ya hay programadores que han creado inteligencias artificiales, porque al final todo se, nada, nada surge de la nada, ya está programada suficiente tecnología para automatizar ese tipo de procesos y en el mismo flujo de, de lo que es una venta, personalizar esa experiencia de venta. Y eso es una cosa que sigue hablando muchísimos años en el comercio electrónico. He ido a, voy a todos los congresos que hay de e-commerce. Se habla, se habla, se habla, pero no lo veo aplicado. Pero no lo veo aplicado, aplicado nada más que a efectos de la newsletter. Y son automatizados a capón. Eh, has comprado esto en esta categoría, te mandamos un email cada tres días con no sé qué, no sé cuántos. Pero en el proceso de, de, de, de venta, o sea, a mi Amazon me sigue preguntando todas las veces qué tarjeta quiero usar. O sea, si en las últimas 15 veces he usado esta, enséñame ya esa y si quiero, me da la opción de cambiar hoy. Pero no se aplica lo suficiente la personalización de la venta. Si sabe que yo nunca añado una lista de deseos, quítamela de en medio, no me distraigas con otras cosas. O sea, eso ya hay tecnología de sobra para hacerlo, pero la experiencia de venta sigue siendo un proceso muy tedioso, sobre todo cuando ya te han fidelizado una tienda, tú ves que no te ha servido de nada, porque te siguen tratando como la primera vez que llegaste, los textos que siempre son los mismos, en vez de pues saludarte decirte hola Fernando... Eh, yo qué sé, como ayer estuviste mirando esto, ¿quieres ver más? No sé, ese tipo de experiencia no la veo en las tiendas y ganaría muchísimo, o se ganaría muchísima más venta, o sea, pues porque sí, La verdad es que sí. das esa sensación de que estás en un entorno amigable, que te conoce. Eso es como cuando vas al bar y el segundo día el camarero te dice, ¿vas a tomar café con porras como ayer? Pues eso es agradable. Y dice, Mira, Me ha tenido en cuenta, se acuerda de mí. Eh, me gusta venir aquí, me siento acogido. Pues esa sensación de acogimiento que te puede dar la programación orientada... ...a personalización de la experiencia de, de, de venta... ...yo creo que es una oportunidad que se está perdiendo muchísimo... ...y no veo que nadie hable de ello. Muy bien, pues... ...la verdad es que son conceptos y opiniones... ...que creo que son muy interesantes... ...que muchos de nosotros compartimos... ...y a partir de aquí, eh, ahora como bien nos han dicho... con ...en el after party tenéis a los cinco disponibles... ...para hacer todas las preguntas que queráis... ...hacia dónde va el 2023 sobre temas de esta WordCamp y muchísimas gracias a todos y todos los que han participado en las mesas. Gracias.